¿Y ¿Qué dice la muchachada? Hoy les traigo la última versión de su WhatsApp estilo iPhone de los dos principales desarrolladores, es decir, de MB WhatsApp como de WhatsApp for What, versiones noviembre 2022. Solamente vas a ejecutar el instalador y ya lo tienes con la apariencia de un iPhone. Pero antes te recuerdo que te pases por mis otras redes sociales como TikTok o kawai, donde te andaré explicando más al detalle todas las ventajas que tiene esta última versión y te daré trucos de todas tus redes sociales.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 Y ahora sí, ya podemos empezar a instalar la última versión. Para eso, vamos al enlace que te dejé en el primer comentario y vamos a desplazarnos a la parte de abajo hasta encontrar las dos últimas versiones, tanto del MB WhatsApp como el Fowat. Ambas son estilo iPhone. En este caso, hacemos clic en la primera y nos lleva a este enlace de Mediafire. Si es la primera vez que descargas una APK, verás este mensaje que indica que posiblemente las aplicaciones que descargas y no están en la Play Store Pueden ser maliciosas, pero en este caso sabemos desde hace años que esta APK no lo es. Y una vez que termina la descarga, vamos al navegador de archivos o directamente desde la notificación, hacemos clic y nos va a indicar si queremos instalar esta aplicación. Le damos a instalar y vamos a esperar unos segundos hasta que se instale esta última versión de WhatsApp estilo iPhone.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 Suscríbanse al canal de José Matsú y tu crush te llamará para decirte que te ama.